Zapier conecta dos aplicaciones. Algo pasa en la aplicación 1 que dispara una acción en la segunda aplicación. Imagina que eres un creador de contenido y tienes un nuevo video en YouTube y quieres que tu audiencia en Twitter se entere de ese nuevo video. Te voy a enseñar cómo puedes hacer esto en dos pasitos. Hey. una vez más a Mujer Cronopio. Hoy quiero hablarte de una herramienta que te va a permitir conectar dos aplicaciones y automatizar tareas que te quitan recursos. ¿Para qué? Para que los inviertas de forma inteligente. Recuerda que si quieres saber de herramientas que te van a hacer más productivo, más organizado y más feliz, suscríbete y dale like a este video. Y también te recuerdo, antes de comenzar, que me puedes visitar en mi página MujerCronopio.com en donde están todos mis servicios para ayudarte a ser lo más productivo, organizado y feliz que puedas. Lo primero, por supuesto, es buscar esta herramienta en Google y se llama Zapier con una hermosa Z. Aquí tenemos lo primero en Zapier y vamos a ver el menú. Lo primero que tenemos es este, Dashboards, los apps, bueno, Vamos con los dashboards eh, Bueno, en realidad no, vamos con Mis aplicaciones Estas son todas las aplicaciones que yo En este momento tengo conectadas Y aquí puedes ver eh, pues Si algo está fallando y cuántos apps Están asociados a esa aplicación Puedes conectar aplicaciones Nuevas, ellos están sacando eh, Integraciones nuevas A cada momento, yo creo que me llegó Un email ahora que sacaron como 21 Aplicaciones más, así que bueno, tiene casi que conexión con todo. Allí te mostré un poco cómo, cómo la cosa funciona, te mostré ahí que te da las advertencias. Ahora vamos al dashboard de nuevo, en donde tienes cómo buscar aplicaciones y cómo esas aplicaciones se conectan con otras. Vamos a los apps. Los apps son estas aplicaciones o estos conectores que puedes hacer entre una aplicación y otra. Luego tienes la parte de los transfers que es nueva. Vamos a esperar que... Eh, cargue que bueno básicamente puedes transferir data de una aplicación a otra y por último tienes el explorer que es eh, una parte en donde tú puedes explorar todas las aplicaciones que están conectadas a Zapier y puedes ver las distintas integraciones y los distintos apps que tienes disponibles ya de una vez para usarlo, solamente tienes que adaptarlo a tu necesidad particular y lo vas a poder usar de inmediato. Obviamente, eh, pues hay aplicaciones que no vas a encontrar aquí, pero yo considero que a menos que la aplicación sea muy extraña, o por ejemplo, a mí me pasó que en el caso de Notion, ellos no tenían su API disponible para la conexión y pusieron primero una versión en beta y luego para los que nos inscribimos, utilizamos esa versión beta y pues... Luego eh, ellos la integraron. Como verán allí, también en TikTok tienen Lead Generation. Es decir, a veces las compañías de estas aplicaciones solo ponen una porción de sus API disponibles para que podamos conectarnos. Aquí tienes una búsqueda incluso por materia que es muy útil. Ahora vamos a la parte buena de esto que es crear un zap lo primero que hacer es definir el trigger que es el disparador es lo que va a suceder en la aplicación inicial en este caso youtube para que se dispare una acción vamos a ver cómo eh, podemos seleccionar ese evento fíjense que cada una de las aplicaciones va a tener una serie de eventos disponibles que pueden disparar una acción con zapier y allí te van a dar las diferentes explicaciones aquí vamos a agarrar un nuevo video continuamos y una vez que continuamos, él nos pide que elijamos la cuenta que tenemos conectada. Nosotros podemos conectar varias cuentas, de hecho, como, como te habrás dado cuenta. Y fíjate que me pide igual el username. Yo puse el username de mi canal y no lo tomó. ¿Por qué? En estas aplicaciones, por lo general, ellos utilizan el código del canal de YouTube. Así que yo tuve que irme a YouTube y buscar el código código del de canal porque no sabía qué estaba pasando, pero fíjense que él no te deja avanzar hasta que tú veas cuál es el error y él tiene una serie allí de troubleshooting. Yo creí que dije, bueno, déjame conectar otra vez la cuenta, quizás se desconectó. Yo traté de conectarla de nuevo porque esto de Zapier y estas aplicaciones de este estilo, como... Es una capa que se pone sobre el API o el código de la otra aplicación. Muchas veces este, es un poquito extraña. De hecho, les cuento que haciendo uno de estos Appiers, yo descubrí un bug y me respondieron súper rápido del de servicio técnico y me dijeron que ya habían abierto un ticket porque varios usuarios de YouTube habían dicho que tenían el mismo error. Bueno, yo estuve dando tumbos y me acordé que muchas veces pasa esto con los los eh, canales de youtube y bueno lo que hice precisamente fue después de dar muchas muchas muchas muchas vueltas acordarme hmm, será que lo que yo necesito aquí es tener el código ah empecé a leer empecé a ver el troubleshooting y voilà una vez que se me prendió el bombillo entonces vi que era con este código y ahí la cosa empezó a fluir, una vez que yo hago el testing del trigger y que él me recoge, de alguna manera recupera la data como ven ahí yo tengo ya toda la metadata de mi video, la metadata lo que me da son todos los valores que yo puedo utilizar en mi Zapier, si ustedes están viendo allí yo tengo tres videos eh, cargados y esos tres videos tienen cosas como el ID de mi canal, el título, la descripción que yo pongo en YouTube, el URL del video, etcétera, etcétera, etcétera. Ya van a ver cómo lo vamos a utilizar. En este caso particular, yo voy a seleccionar postear un Twitter cada vez que un nuevo video aparezca o subo. yo lo subo a mi canal. Entonces fíjense que voy a crear un tweet en donde voy a anunciar ese nuevo video. De igual forma, tengo que escoger mi cuenta y una vez que escojo la cuenta y él se puede conectar, me va a decir, mira, si sí, me conecté, no me conecté. Fíjense que aquí me aparecen los mensajes, perdón, las variables que yo puedo utilizar. Voy a poner el título y voy a poner la descripción del video, pero error va a dar y ya ustedes van a ver por qué. Yo sigo aquí jugando, taca, taca, taca, taca, y digo, pero ¿por qué esto no funciona? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, porque ese Twitter lo irá a leer la abuela de Tarzán, porque es más largo que las novelas mexicanas o venezolanas o colombianas o brasileras. Entonces, después a mí se me prendió el bombillo y dije, no puedo hacer un tweet tan largo. Entonces, ahí empecé a modificar, ¿ves? El troubleshooting, ahí fue muy asertivo, y me dijo... Por favor, contrólate y haz un Twitter, un Twitter no, un tweet más corto. Entonces, bueno, yo le puse te invito a ver mi nuevo video, le puse el título y por supuesto <coughs> tengo que poner el URL, que no se lo puse en este caso, ¿no? Pero lo más lógico es que se lo ponga para que la gente pueda ir a mi video y ver este, ver ese nuevo video. Una vez que terminas, lo publicas y él te dice si lo quieres prender de una vez. Ok, vamos a, bueno, si tú quieres, tú puedes compartir este Zapier, guardar el link, etcétera, etcétera. Vamos a, antes de irnos, ponerle un nombre para identificar. Yo le voy a poner un nombre de YouTube a Twitter, básicamente, y quiero ver cómo queda en nuestro dashboard. Ya ustedes lo van a ver, fíjense, puede estar on and off. Esta aplicación tiene una cuota. Es decir, nosotros podemos tener solo 5 SAP con la cuenta gratuita, así que ojo, ojo con eso. Yo quiero que ustedes vean la variedad de cosas que nosotros podemos hacer si nosotros buscamos una aplicación cualquiera, ya nos van a salir las sugerencias de las aplicaciones. Aquí yo estaba peleando un poco porque la página no me dejaba, eh, pues... Eh, cargar data referente a, este, a YouTube, sino que me daban, me daban la, lo, lo que ellos querían. Y yo, pero yo quiero YouTube. Y yo pues refresqué la página, sufrí, volví a insistir con YouTube porque yo quería hacer cosas de YouTube. Y en lo que hacía esto, fíjense, había como un bug allí. Entonces yo decía, no, mira, yo Ey, ya voy a dejar. ¿Ya te suscribiste? Solo recordándote, solo recordándote, volvemos, volvemos. Yo quiero decirles también que es importante que ustedes sepan que cuando ya yo utilizo un Zapier que existe, él me va a mostrar esta vista simplificada, en donde yo básicamente lo que voy es seleccionando las cosas que yo quiero hacer, las cosas que eh, me ofrece, en este caso, Instagram, o YouTube, que son las dos aplicaciones que estoy conectando y él me va paso a paso de una manera súper fácil, me va llevando de alguna manera a que yo llegue a fácilmente hacer esta conexión entre Instagram y YouTube, que esta fue precisamente la que falló. Una vez que yo termino de hacer las cosas aquí, él me da la opción de hacer una digamos, eh, una vista avanzada de todo esto. Sin embargo, es lo que ya les mostré al principio del de video. Y esto es tan sencillo y así tienes tu Zap. Gracias por llegar al final de este video, espero que tengas todo lo necesario para comenzar a hacer tus automatizaciones en Zapier. Y recuerda que si necesitas ayuda me puedes preguntar lo que quieras en los comentarios o escribirme. Solo tienes que ir a mi página web mujercronopio.com y ya te suscribiste. Para que te suscribiste, ya sé que te suscribiste porque te encanta este contenido. Gracias y nos vemos la semana que viene o cuando monte otro video, quién sabe.